en las bebidas, nos trajeron en vez de Coca-Cola, nos trajeron el café. Y hubo, hubo problemas de comunicación. Y hoy va a tocar probar el Curry House Coco, que es la competencia del Gorila que habíamos probado. La tiene difícil, eh, la tiene difícil. Vamos a ver. Esta es la carta y esto es lo que vamos a pedir. La carta viene en inglés y trae fotitos. Cosa que eso es muy práctico hay mucha variedad de platillos mucha mucha mucho de hecho no sabemos qué pedir Creo que nos vamos a optar por lo clásico. Hasta ensaladas. Ok, vamos a pedir y ya les contaremos qué tal estuvo. Y venimos a cenar al coco y curry hoy. Y bueno, la comparación del Curry del gorila. Está mejor el otro. Nos gustó más el otro este, porque el pollo o sea, estaba bien doradito. El sabor del curry también era diferente. Eh, también el costo, mucho más barato. ¿no? 600 y tantos yenes y este cuesta 708. Mm, y aquí pedimos unas papas. Eh, también el tema del inglés es que. Del, del gorila lo tienes por máquina. Y aquí es. En las bebidas nos trajeron, en vez de Coca-Cola, nos trajeron el café. Y hubo, hubo problemas de comunicación. Sí, porque nosotros señalamos en, la, en el menú: tenía, tenía forma de coca, pero no, resulta que era, era café, café helado. Comiendo y se me hizo un poco picoso. Los demás pasajeros dicen que, que no, pero mi, yo casi no que hace no como mucho picante, se me hizo un poco picoso. pero de ahí en fuera todo bien. El lugar está más bonito que en el Gorila. Sí, hay, hay sillitas, está más agradable, está sentado, todo está más. Y aquí, aquí en cambio, si hay mesas este, para, para cuatro, el lugar es más grande y el otro es una barrita y ya sí. pero bueno ya, ya probamos el curito